Imagínense ustedes ahora en plena campaña electoral y que cualquier eh, funcionario de elección popular haga participación en política. La participación en política no es una infracción penal, pero sí una infracción disciplinaria que podría originar destitución o inhabilidad. Ustedes saben por la, por la estructura del proceso penal cuándo queda una sentencia en un proceso penal ejecutoriada. Eso sería impunidad y eso es lo que estoy diciendo. Si ellos pretenden que solo sea posible destituirlos o inhabilitarlos por delitos y no por infracciones disciplinarias, estamos en el peor de los mundos y dejando a que todos los funcionarios de elección popular queden tranquilos, hagan lo que les dé la gana y no van a tener una, una decisión disciplinaria que es mucho más rápida a pesar de todo y mucho más contundente para ellos. Y entonces ahí habría una serie de, de, de infracciones disciplinarias que le darían mucha libertad de actuar incumpliendo los deberes a los funcionarios de elección popular y eso es peligroso.